Bienvenidos a este nuevo capítulo de estructuras isostáticas. En el capítulo anterior habíamos visto cómo calcular el centroide de fuerzas y el centro de gravedad para cuerpos en general. En algunos problemas de ingeniería es deseable calcular el centroide de un área que se puede calcular a partir de las ecuaciones anteriores si consideramos un cuerpo plano con densidad y espesor uniforme. En este caso se puede expresar el volumen total como el área total por el espesor. Lo mismo se puede hacer con el volumen diferencial. Reemplazando estas expresiones, llegamos a la definición del centroide de área. A estas integrales se las conoce como momento de primer orden del área respecto a los ejes X e Y, porque aparece la coordenada con exponente 1 en la integral. Estas integrales son nulas cuando el origen de coordenadas coincide con el centroide de área. Encontrar la ubicación del centroide de área es más simple cuando existen ejes o puntos de simetría. Cabe aclarar que una figura es simétrica respecto a un eje B, B', si para cada punto P del área existe otro punto P' en la misma figura, tal que el segmento PP' sea perpendicular al eje BB'. Si existe un eje de simetría, el centroide de área se ubica sobre este eje, y si existen varios, el centroide se ubica en la intersección de estos. De forma similar, se dice que una figura es simétrica respecto a un punto C, si para todo punto P existe otro P', que el segmento PP' esté dividido en partes iguales en el punto C. Si existe un punto de simetría, el centroide se ubica en este punto. Sin embargo, cuando la figura no posee ejes o un punto de simetría, se determina el centro de gravedad calculando las integrales. Por ejemplo, para esta figura con su borde superior definido por una parábola, es decir, y igual a kx al cuadrado, donde el valor de k se obtiene de evaluar x e y en a y b respectivamente. Para determinar la coordenada x del centro de gravedad, podemos dividir al figura en elementos diferenciales verticales, cuya área diferencial es igual a y por dx. Integrando, podemos calcular el área total. Lo mismo hacemos para el momento de primer orden, reemplazando la coordenada y por la expresión que define el borde superior. Finalmente, dividiendo ambos, llegamos al valor buscado. Como en el caso de en el espacio, para el cálculo del centroide de área, también se puede considerar el área como compuesta por varias partes más simples, cuyos centroides generalmente figuran en tablas. A veces es necesario calcular el centroide de una línea contenida en un plano, en este caso, el área infinitesimal es reemplazado por un segmento y la integral se hace sobre la longitud de la línea. El centroide de una línea recta yace en su mitad, pero el centroide de una línea curva generalmente no está ubicado sobre la línea. En el caso de la línea, se puede considerar como la suma de partes más simples, la integral se reduce a la sumatoria del producto de la longitud de cada segmento por la posición de su centroide, sobre la longitud total. Si tenemos una viga o alambre de sección uniforme y de un mismo material, su centro de gravedad coincidirá con el centroide de línea. El concepto de centroide puede ser utilizado para calcular el área o volúmenes de cuerpos de revolución. Un cuerpo de revolución es el que puede ser generado por la rotación de una figura plana alrededor de un eje fijo. Veamos entonces cómo calcular el área. Consideremos un elemento diferencial del contorno de L que está a una distancia I del eje de revolución, que al ser girado genere genera un área diferencial de A. El área generada por este elemento diferencial será igual al producto de la longitud, y la distancia que recorre o sea, 2pi y si da toda la vuelta por ende, el área total será igual a la siguiente integral sobre la línea recordando la definición del centroide de línea podemos expresar al área de la superficie como la longitud de la línea por la distancia del centroide de la misma al eje y el ángulo recorrido Análogamente podemos considerar un elemento diferencial de área de A que al girar, girar genera un anillo con un volumen diferencial igual a 2pi de A. Al integrar sobre toda la superficie se puede calcular el volumen total de la siguiente manera. Y aplicando la definición del centroide de área, el volumen total se puede expresar como el producto del área de la figura, su distancia al eje I, y el ángulo recorrido. Esto es todo por ahora. En los próximos videos vamos a aprender sobre el equilibrio y esfuerzos en cables.